mesas. Es por esto que la coordinación del movimiento popular hoy se encuentra aquí en el Parque Duarte. Que jamás dejaremos que la muerte de Vladimir quede impune por estas personas de la justicia que no han sido lo suficientemente responsables para presentarle a este pueblo quiénes fueron los asesinos de nuestro querido Vladimir Lantúo Aldera. Y hoy también le decimos Aquí están los funcionarios, aquellos que solamente se vuelven promesa y aprovechan nuestras actividades para luego hablar, para allá, atacar a los dirigentes, porque los dirigentes se movilizan, y exigen sus reivindicaciones. Está preparando eh, San Francisco de Macorís para una vez más el día 7 de agosto ir a paro por 24 horas porque entendemos que como esta actividad estamos en un gobierno de muertos, un gobierno de funcionarios que prácticamente no existen, solamente son fantasmas y existen a la hora de robarse el dinero de este pueblo. En el sentido de que San Francisco Macorís hace y ha estado haciendo muchas actividades de protesta y movilización, incluyendo esta, tratando de que reflexionen, de que puedan vivir de que resuciten y hagan un milagro con este pueblo porque no han querido resolver el problema y se han estado acumulando problemas y demandas y por eso en el día de hoy San Francisco San Francisco Macorís no cuenta con eh, una plaza de la cultura. San Francisco Macorís o muchos sectores se sienten engañados, con en la situación del puente de Ugamba, que fue declarado de emergencia y no ha resuelto. Pero este pueblo que necesita que eh, el gobierno le entregue los terrenos que está ocupando la agricultura al, al centro regional del de nordeste Culnewa para que se construyan nuevos edificios y para que la demanda que tiene hoy en día de estudiantes es, ese centro pueda ser suplida, pero también la carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan, que eh, este pueblo la necesita para su desarrollo y para que el mundo conozca que aquí se puede hacer turismo ec ecoturístico y pueda dinamizarse la economía en esa zona. Está el sistema que acá es soleto, no funciona, pero sobre todo está la, eh, eh, el crimen del compañero Vlad y ha quedado impune y no se ha resuelto. Y nosotros eh, pueden pasar mil años y nosotros vamos a estar de pie, pueden pasar mil años y se va a tener que hacer justicia de una u otra manera. Este pueblo está cansado de tanta injusticia, de tanto asesinato contra los que luchan, contra los que defienden este pueblo. Sin embargo, los, los corruptos, los ladrones, siguen por ahí gozando su fortuna de que le han robado a este pueblo. Eso es lo que mueve, eso es la razón de que estemos aquí simbólicamente y es la razón de que el día 7 por 24 horas San Francisco Macorís se paralice.